Buenos a todos y a todas. Bienvenidos al seminario online Las Capturas Accidentales de Aves Marinas, Retos para su Evaluación. Mi nombre es Beatriz Barajas, soy técnico del programa Marina Server Life. Y bueno, pues hoy voy a moderar este evento, luego también tendré dos intervenciones al final. Y, y bueno, pues antes de empezar, quería presentar al resto del equipo, que hoy estamos todos al completo. Y, y bueno, empezar por, por la primera persona que va a hablar, que es Pep Arcos, que es el coordinador del programa Marino. Así que nada, Pep, te dejo la palabra para que te presentes brevemente y que te conozcan sus asistentes. Pues, eh, hola, buenos días a todos. Eh, bueno, poco más que decir, eh, soy el coordinador del programa Marino de SEO, eh, llevo 17 años trabajando en la casa y bueno, uno de, lo, uno de los temas que, que más hemos tocado desde, desde el programa ha sido el tema de las capturas accidentales de aves y, y un poco pues la explicaros aquí el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos, en los últimos años sobre este, sobre este tema y, y un poco la importancia de, de recoger información para, para evaluar bien este, este problema y todo tuyo, vea Nada, eh, ahora presentaremos a Lucía Soliño, nuestra compañera que también se encuentra, bueno, Pepe está en Barcelona, Lucía está muy cerquita de él, así que Lucía, si te quieres presentar también brevemente. Buenos días, yo soy Lucía Soliño, soy la última incorporación al programa marino de S.O.V.R. Life y trabajo sobre todo para el proyecto CePaMar 3, que se ocupa del estudio y la, la evaluación y la mitigación de las capturas accidentales de, de aves marinas en artes de pesca. Y bueno, de esto hablaré un poquito después, así que nada más que decir. Muy bien, Lucía. Y bueno, por último, mi compañero Paulo Lago. Eh, bueno, Lucía es gallega, Paulo también, así que... O sea, Paulo sí que está en Galicia, así que, Paulo, si te quieres unas palabritas. Hola, bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por vuestra asistencia, yo soy Paulo Lago, técnico del programa marino, llevo unos 10 años trabajando en temas de aves marinas y su conservación y en los últimos años, ahora más o menos tres años en Seovir Life, sobre todo centrado en la evaluación de las capturas accidentales y bueno, ya, ya veréis que os presentaré una aplicación para recoger datos sobre, sobre este tema y creo que con esto ya ya me podéis conocer suficiente para el seminario. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, Paulo. Bueno, por mi parte, como decía, soy Beatriz Barajas, eh, yo me encargo más del trabajo de incidencia política en materia pesquera y ambiental. Y bueno, pues básicamente me encargo de revisar legislación, preparar enmiendas y bueno, un poco presionar a nivel nacional y europeo, pues para que se cumpla pues toda la legislación en esta temática, ¿no? Así que bueno. Eh, comentaros que, que este proyecto se enmarca en el que este seminario forma parte del, se, del proyecto CEPAMAR 3 que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, eh, bueno, pues a través de la convocatoria del programa Pleamar y que está cofinanciado pues, con, con fondos FEM. Así que bueno, pues agradecer a la Fundación de Biodiversidad eh, la financiación pues, para poder hacer este tipo de proyectos, que no es el primero, es una serie de proyectos que se han hecho desde, hace, pues, desde el 2018 y, y bueno pues que nos ha permitido afianzar todo ese trabajo colaborativo con pescadores del Atlántico y del Mediterráneo, que os comentaremos a continuación. Y bueno, aunque me imagino que ya lo sabréis, que os sale en la pantalla y la habéis dado a autorizar, pero bueno, este seminario le vamos a grabar no con la idea de publicarlo abiertamente, sino simplemente pues, poder compartirlo de forma privada a aquellas personas pues, eh, que tienen interés y que no han podido asistir y que bueno, pues, les puede resultar pues, de utilidad. ¿no? Eh, durante el seminario, cualquier pregunta que tengáis la podéis escribir en el apartado Preguntas y Respuestas, que veréis en, el, en la pantalla y bueno, las compartiremos ya al final. Deciros que al final... La idea de este seminario es que sea un espacio un poco abierto, interactivo, en el que bueno, pues se genere un poquito de debate, que este tendrá lugar al final para no interrumpir las, las presentaciones. Pero bueno, es invitaros a todos a, a que sea un poco dinámico y informal. Y, ¿no? eh, y ya está. Doy, de, doy paso a barcos para que inicie su primera presentación de las capturas accidentales de aves un problema de todos y, bueno, también comentará, pues, la evaluación y la cuantificación de, de estas capturas accidentales. Así que, Pep, cuando quieras. Eh, muchas gracias, Bea. Pues, eh, en cuanto me den paso a... Me pongo con la presentación, pero, bueno, la, la idea es esta primera presentación, pues, que, que sea un poco introductoria de... De, bueno, la problemática de las capturas accidentales de, de aves, eh, en general eh, las capturas accidentales pues, son un problema importante para aves y para otros organismos, en el caso de las aves pues como que ha pasado particularmente desapercibido eh, o, o poco, ha habido relativamente poca atención en parte porque de forma tradicional, como que parece que las aves eh, no acaban de ser organismos marinos y, y muchas veces, sobre todo desde la gestión pesquera, eh, tiempo atrás, pues no se, no se les prestaba mucha atención. Eh, yo lo que quisiera es, bueno, entiendo que cada vez reciben más atención, pero acabar de ponerlas en valor y, y un poco, pues, eh, mostrar por qué sí que es importante recoger este tipo de datos. Eh, a ver sí, perdón me he precipitado eh, bueno, eh, creo que la gran mayoría de los que estáis aquí conocéis, el, conocéis bien la temática pero bueno, por poner en contexto eh, las capturas accidentales que se suele usar mucho el término bycatch del inglés eh, ¿qué son? pues es la, la captura no intencionada de, de organismos marinos, sobre todo grandes vertebrados marinos eh, aunque aquí nos centraremos en aves, y por, por diversos tipos de diversas artes de pesca, eh, sea de, sean vivas o muertas, y bueno, pueden ser puntuales o puede, puede haber episodios de, de capturas masivas. Eh, es un impacto que, uno de los impactos que tiene la pesca sobre el ecosistema marino es, eh, que en parte pues no se ha atendido demasiado porque no afectaba a los, a los recursos pesqueros, que es lo que ha movido más la gestión pesquera de forma tradicional, pero que pueden tener realmente un impacto muy importante sobre las especies afectadas. Y, y luego también pues, poner de manifiesto que no solo afecta a, las, a los organismos capturados, sino también puede tener repercusiones sobre la propia actividad pesquera a menudo, pues simplemente molestias, pero también puede llegar a ser un problema con, con implicaciones económicas que pueden llegar a ser importantes. Entonces, eh, es importante buscar soluciones. Eh, existen casos en los que se ha demostrado que es posible reducirlas de forma drástica y bueno, lo comentaré luego, pero es una cosa que me gusta incidir mucho. Eh, es muy importante que para abordarlas adecuadamente ...se busca un, un enfoque colaborativo, es decir, eh, implicar al sector pesquero y, y hacerlo partícipe y, y, bueno, eh, parte, de, parte, de, parte de la solución del problema. Eh, y aquí un inciso para poner un poco de, en valor a las aves marinas y el por qué es tan, tan importante desde nuestro punto de vista el, el tenerlas en cuenta... Y bueno, pues empezar diciendo que, que las aves marinas son uno de, bueno, se consideran el grupo más amenazado de, de aves en la actualidad, o por lo menos uno de los grupos más amenazados. En, y en parte esto se debe a que, sobre todo las más pelágicas, las más, las más estrictamente marinas, eh, son animales que suelen ser de vida larga, son pueden tener esperanzas de vida de, de décadas. Y, por lo tanto, sus poblaciones se basan mucho en, en la supervivencia adulta. Esto quiere decir que amenazas que reduzcan su esperanza de vida, que, que causen mortalidad directa, como es el caso de las capturas accidentales, pueden tener un impacto muy, muy fuerte sobre sus poblaciones. Eh, por otro lado, pues, son animales gregarios que crían en, de forma colonial y, y por otro lado, eh, también se agrupan normalmente en el mar para alimentarse. Y eso quiere decir que a veces pues, puede haber capturas eh, de tipo masivo, eh, afectando a varias decenas o centenares de aves a la vez. Eh, alternan dos ambientes muy distintos, la tierra y el mar, que están vinculadas a tierra para criar. Y eso quiere decir que pueden afrontar un abanico de, de amenazas muy amplio. Eh, tienen una gran movilidad y de nuevo eso quiere decir que se mueven por todos lados y pueden encontrar amenazas en, en zonas muy diversas del planeta, y son depredadores apicales, lo cual quiere decir que dentro de lo que es el ecosistema marino, pues son de los organismos menos abundantes, cuanto más subes en la cadena trófica, menos abundancia hay, y por lo tanto, pues también son más sensibles a, a, a o sea, tienen poblaciones más pequeñas que tienen menos margen de maniobra. Eh, a, nivel, a nivel de, de, de catalogación eh, están, están consideradas pues, como o sea, hay una proporción bastante elevada de, de especies amenazadas o casi amenazadas. Si comparamos a la izquierda, eh, la, el total de especies, o la proporción de especies amenazadas o casi amenazadas en el total de aves, que ya la columna de la izquierda, es mayor, o sea, es menor, perdón que en el caso de, de las aves marinas, y sobre todo si nos vamos a las especies más pelágicas, como son albatros, pardelas, petreles, eh, es donde realmente encontramos una proporción de especies que hoy en día se catalogan a nivel, de, a nivel internacional como en peligro de, de extinción o por lo menos con, con grados de amenaza importantes. Si lo miramos ya en términos cuantitativos muy, muy groseros, eh, Hace pocos años se publicaba un artículo en el que se, se evaluaba que el, el conjunto de, de aves marinas había, había decrecido en abundancia eh, en torno al 70% entre 1950 y 2010. Es decir, que la abundancia de aves marinas, al igual que, que ocurre con otros depredadores apicales marinos, había caído de forma drástica y, y seguimos al mismo ritmo, con lo cual... Pues estamos perdiendo un grupo de un grupo funcional muy importante amenazas eh, pues tienen muchas eh, pero sí quería incidir en lo que comentaba al principio que aquellas amenazas que causan mortalidad directa como como es la, la depredación por parte de especies introducidas en, en sus colonias de cría eh, en este caso, sobre todo, pues los gatos pueden tener una incidencia muy, muy particular. Son animales que crían en lugares remotos, alejados de tierra firme, normalmente en islas, islotes, y generalmente pues, libres de depredadores terrestres, hasta que llegó el hombre y con él pues, vinieron ratas, vinieron gatos, vinieron eh, conejos y demás. Eh, muchas de estas especies introducidas han aprendido a, a depredar sobre, sobre las aves y las aves no tienen defensas contra ello, lo cual genera una mortalidad que no pueden soportar sus poblaciones y ha habido eh, declives muy drásticos. Y en el mar el principal problema o la principal causa de mortalidad directa en general para la mayoría de especies son las capturas accidentales, que sería el otro gran pilar en el que, al que prestar atención desde el punto de vista de conservación. Luego, evidentemente, pues tenemos otros problemas que no pueden ser ignorados, que pueden causar mortalidad directa también, pero que muchas veces pues tienen efectos más indirectos, como es la contaminación de diversos tipos, el cambio climático, etc. Eh, no solo por hablar de las aves marinas como, como víctimas, sino por ponerlas un poco en valor también. Eh, las aves marinas pues, pueden ser especies bandera para la conservación del, del medio marino, por un lado pues, porque son fáciles, de son visibles, suelen atraer la atención de la gente, son conspicuas, eh, pueden ser muy buenos indicadores, eh, son sensibles a, a los cambios que se dan en el ecosistema y los pueden reflejar bien y es fácil acceder a ellas para, para tomar muestras, para censarlas y nos pueden servir de termómetro o como, el, como el canario en las minas para, para saber cómo está el estado de, del medio marino y luego también pueden tener un efecto para aguas. A, a través de su protección se puede también, digamos que como, como elementos visibles, esto también pasa especialmente en tierra firme, a través de la protección de espacios para las aves, por ejemplo, pues se puede beneficiar un, otra serie de biodiversidad marina. Bueno, aquí recalcar que, que realmente el cambio climático, o sea, las aves pueden ser muy buenas indicadoras de ante cambio climático, contaminantes, cambios en la, en la distribución y en la disponibilidad de presas, etc. No, no voy a entrar en esto. Y ya centrándonos en el problema de las capturas accidentales, pues es un problema que que está bastante extendido, inicialmente pues se le saltó la alarma en los años 90 con, con los declives que estaba habiendo de Albatros en el hemisferio sur, que se relacionaron muy directamente con, con capturas accidentales, sobre todo en Palangre. Pero luego se ha visto que realmente hay capturas accidentales en muchos lugares del planeta y este mapa creo que afecta no solo a aves, sino también a otros organismos. Y bueno, es un mapa pues, con la información disponible en, en el momento en que se publicó este artículo, en 2014. Pero, pero bueno, se estima que en el caso de las aves, pues más de, bueno, entre y 320 mil aves caerían en palangre a lo largo de todo el planeta. Eso creo que además es una estima muy conservadora porque no hay mucha información en algunos casos. En el caso de redes fijas, se estiman más de 400 mil y, bueno, otras artes no están cuantificadas, pero también tienen un impacto. Aquí solo por poneros en el, en el ámbito de España, a raíz de unas encuestas preliminares que hicimos en, en 2012, eh, pues un poco la percepción que había del sector sobre qué, qué artes causaban más, más impacto por zonas. Y aquí podéis ver arriba, eh, tanto el palangre de fondo como el palangre de superficie, el de fondo a la izquierda y el de superficie a la derecha, que parece que es un problema extendido eh, prácticamente a, bueno, a varias zonas, eh, por lo menos Mediterráneo Occidental y toda la costa ibérica eh, atlántica. Eh, luego también eh, se daban casos en, en Arrastre y en Cerco, en Arrastre parecía que quien más... Eh, documentaba capturas era la gente del Atlántico, el Cerco también, pero bueno, en general tanto arrastre como Cerco en el ámbito español parece que tienen poca incidencia comparado con, con lo que pasa en otras zonas del planeta donde sí que pueden llegar a tener un problema importante Bueno, esto eh, sería más de lo mismo eh, la, la proporción de, de barcas que, que tendría a la izquierda, que tendrían en azul más de 5 capturas al año, en, en rojo de 2 a 5 y en verde menos de, menos de entre 0 y 1. Eh, podéis ver pues, que arrastreros y, y, y barcas de cerco tienen pocas, las redes fijas tienen algo más y sobre todo el, el palangre pelágico de superficie y el palangre de fondo o de mersal son los que más tendrían. Y a nivel de cuantificación, pues, sobre todo en palangre se pueden dar capturas masivas muy importantes y bueno, a través de encuestas habíamos llegado a tener pescadores que nos hablaban de, de más de mil aves en, en un solo lance. Para que os hagáis a la idea, pensad que son poblaciones que a menudo son pequeñas, especialmente en el caso del Mediterráneo, y, y un impacto, o sea, causar la mortalidad de más de mil individuos en, una, en un solo lance puede tener un impacto muy, muy, muy serio sobre las poblaciones. Eh, bueno, simplemente, paso muy rápido, eh, un poco describir cómo se dan estas capturas en, en diferentes artes. En el palangre, pues, eh, básicamente suelen ocurrir cuando se está calando el arte y, bueno, pues las aves se ven atraídas a los cebos, están acostumbradas a asociarse a los pesqueros para conseguir descartes y... Y bueno, pues al, al acercarse a capturar el cebo, eh, pues muchas veces quedan enredadas en la línea o sobre todo enganchadas con el anzuelo, se van para abajo al abrirse la línea, incluso si es de superficie, pues suele ir a cierta profundidad y quedan ahogadas. Eh, esto afecta especialmente a pardelas, que es uno de los grupos más sensibles que tenemos aquí, pero bueno, también, también se da en cormoranes, gaviotas, alcatraces y otros. Y aquí es importante, hemos trabajado especialmente en palangre, eh, sobre todo palangre de fondo y palangrillo, y es importante el, el poder entender cómo ocurre y los factores que pueden propiciar más estas capturas, como puede ser pues, el tipo de cebo que se utiliza, el, el horario, normalmente de noche pues, no hay tanta actividad y es menos, menos probable que caigan, que caigan aves, eh, la velocidad de hundimiento, según los pesos que lleve la línea, cuanto más, se hunde, cuanto más rápido se hunde, menos tiempo tienen las aves para acceder al cebo, etc. Y además es un arte en el que se han probado varias medidas de mitigación de forma eficaz, que siempre pueden requerir adaptación a diferentes zonas, pero existen, existen recetas para, para solucionarlo en, en redes fijas también es muy frecuente encontrar captura de, de aves marinas. Aquí normalmente serán cuando la red está calada en el, en el fondo y suele ocurrir pues bueno, bien porque las aves puedan verse atraídas a algún pescado que esté enganchado en la red o simplemente pues, por casualidad al pasar por, al pasar por la zona donde está calada. Y esto afecta sobre todo pues, a especies buceadoras como pueden ser cormoranes, alcas, eh, colimbos, patos marinos, etcétera y ocasionalmente también afecta a pardelas que son buenas buceadoras. Eh, en este caso hay menos, menos trabajo hecho para evaluar las medidas de mitigación o sea, para desarrollar medidas de mitigación es más complejo porque no es, una no es una cosa tan fácilmente controlable porque no se da mientras se está calando mientras se está eh, maniobrando y bueno, eh, cada vez hay más, más trabajo hecho para, para buscar soluciones. En arrastre también es muy frecuente en, en otras regiones del mundo, no tanto aquí, eh, pero bueno, pueden, pueden darse capturas al, al subir el copo, eh, aves más o menos buceadoras que puedan quedar dentro del copo, como pueden ser cormoranes, eh, alcas o incluso pardelas. Y, y luego también eh, choque con los cables. Eh, muchas veces como las aves se tiran, al, se tiran al descarte justo cuando se está tirando por popa, pues muchas veces algunas que no son especialmente ágiles una vez paradas, eh, esto pasa mucho en el hemisferio sur con albatros y algunos grandes petreles, pues a veces se paran en el agua con las alas abiertas y al pasar el cable les, les da un golpe y y les rompe el ala o las o mata directamente. Y este es un tema muy difícil de evaluar, porque a diferencia de otras cápsulas accidentales, en el caso del choque con cables, es típico que las aves simplemente se unan y pasen totalmente desapercibidas. Y luego, en el caso del cerco, eh, en el caso del cerco, eh, en, el, en el ámbito español también es relativamente menor el problema, parece que es bastante ocasional que se capturen aves, pero en algunas zonas sí que, sí que hay casos de, de capturas masivas cuando las aves se tiran a, al cierre del cerco para, para aprovechar el, el, el pescado que se ha concentrado ahí eh, bueno, pues pueden acabar dentro del, dentro del copo con, con roturas de alas con, pueden acabar ahogadas, etc. Eh, bueno, aquí simplemente poner un ejemplo a nivel cuantitativo de qué puede representar eh, este tipo de capturas, pues, por ejemplo, tenemos en, en España tenemos la pardela balear, es una especie que solo cría en las islas baleares, que cuenta con una población que parece, parece ser de menos de 3.000 parejas y es muy frecuente que se asocie con pesqueros y que quede enganchada a veces, eh, a veces decenas de aves en un, en un mismo lance. Entonces, con una población tan pequeña, esto tiene una implicación y, de hecho, se calcula por estudios demográficos que el 14% de, de la población desaparece cada año y, en buena parte, sería por palanque. Eh, eh, y una estima que considero que es muy, muy, eh, muy poco alarmista, es decir, que no es una estima hecha con datos, eh, o sea, no, no está forzada, eh, pues hablaría de que en, en 60 años probablemente se habría extinguido la especie si no cambian las cosas ¿cómo solucionarlo? Eh, lo primero es evaluar qué está pasando, evaluar su incidencia conocer lo que, lo que está pasando y aquí es muy importante que se evalúe no solo desde el punto de vista de las aves sino también desde el punto de vista de los pescadores que se sientan también implicados y que, y que también se pueda valorar el impacto que representa para ellos. Eh, es importante conocer muy bien el arte con el que se trabaja y los, los detalles de cuándo es más fácil que caigan las aves, entender los factores de riesgo, eh, buscar soluciones, medidas de mitigación, que no es el objeto de este seminario, pero es un tema muy importante, y sobre todo que en todo el proceso eh, se puede implicar a los pescadores para que realmente sientan suyo el, el problema el problema y las soluciones. Existen, existen experiencias positivas, por ejemplo, en el, en el caso de, de Camelar, en la zona del Tratado Antártico, eh, pues se ha, se ha llegado a reducir bastante más del 90% la, la incidencia, por ejemplo, de palangre, y, y bueno, simplemente decir, aquí podéis ver un gráfico en el que el esfuerzo de palangre de, palangre de fondo en la zona de Camelar ha subido desde los años 90, pero al mismo tiempo las capturas han caído drásticamente, una vez se vio que era un problema y se empezaron a aplicar soluciones. El único problema, bueno, la única cosa es que en Camelar opera flota industrial con una gran capacidad de, con, con recursos, con tripulaciones grandes, barcos grandes relativamente pocos barcos, y es fácil eh, poder aplicar medidas. Es más complicado cuando, cuando tenemos eh, flotas de tipo artesanal, mucho más diversificadas, con muchos más actores implicados, con menos recursos a nivel de cada barca. Pero bueno, todo es eh, trabajar en ello y, y buscar pues, soluciones que pueden no ser ni, ni especialmente complejas a nivel técnico. A veces es simplemente pues aspectos como cambiar el tipo de cebo en los momentos de riesgo, cambiar horarios, eh, aspectos operacionales o, o medidas técnicas relativamente sencillas y lo que es importante es ofrecer a los pescadores o trabajar con ellos para desarrollar diferentes alternativas y que puedan elegir, o sea, un, que haya una batería de opciones para que, sobre todo pescadores de tipo artesanal que tienen muchas maneras diferentes de trabajar, que puedan, que puedan elegir eh, lo que mejor les, les convenga. Y solo por ir cerrando, eh, a ver, ¿cómo evaluar y cuantificar el problema? Eh, pues lo primero es eh, trabajar en, en la recogida de datos, eh, Bea se extenderá un poco más en, en esta parte, pero bueno, simplemente pues decir que hay diversas maneras de, de recoger información sobre capturas accidentales. Algunas pues son más, más, más detalladas, como la que se puede conseguir a través de observadores a bordo. Otras pues son muy genéricas, como pueden ser las encuestas. Cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Y, y bueno, lo, podemos, lo tocará un poco más Vea y lo podemos dejar también para debate. Eh, también es muy importante, ya más allá de, de cuantificar lo que ocurre en el mar de las capturas, es eh, combinarlo con un buen seguimiento de las poblaciones de aves, es importante saber cómo evolucionan la, las poblaciones, realizar estudios demográficos que nos permitan entender si realmente las poblaciones están en declive o, o, o se mantienen. Podemos trabajar en, en conocer sus, sus movimientos, su distribución a través de seguimiento remoto, por ejemplo, para evaluar zonas de solapamiento con, o zonas de riesgo donde se solapen pues, zonas importantes de distribución de aves con zonas importantes de pesca que pueda generar algún tipo de riesgo. Y luego también pues, es importante entender en el caso de capturas de aves vivas, que sobre todo en flota de tipo artesanal como el palangrillo pues, eh, son frecuentes, el, el evaluar los efectos de, de cómo las aves liberadas bueno, por un lado, capacitar a los pescadores para que las manipulen lo mejor posible y que tengan la máxima probabilidad de supervivencia y por otro lado, eh, minimizar, eh, o sea, evaluar qué pasa con estas aves una vez liberadas. Y solo por cerrar, eh, aquí he sido, he sido breve, eh, ¿cómo, cómo tenemos que cómo tenemos que evaluar o cómo podemos evaluar y, y cuantificar el problema desde el punto de vista de los que, sobre todo de los que estáis trabajando en el mar, eh, como observadores o como inspectores o como responsables de recoger este tipo de información y, y, y valorar qué implicaciones tiene. Pues por un lado, eh, lo más habitual es utilizar tasas de captura en las que se estima el, el número de aves capturadas por tipo de por especie, eh, en, en función del esfuerzo pesquero, la, en el palangre por ejemplo la, me, la medida más habitual es estimar las aves por mil anzuelos o en, en redes pues aves por metros de, de red caladas, aunque a veces es más sencillo y, y puede incluso ser más práctico eh, pues trabajar pues con, con estimas de capturas por lance o incluso capturas por día de pesca. Eh, este tipo de tasas, el problema que tienen es que son muy variables, puede haber mucha, muchos ceros y de tanto en tanto, pues un, una captura masiva, por ejemplo, lo cual hace que, que sea muy difícil de extrapolar. A la hora de extrapolar hay que ir con mucho cuidado. Eh, si obviamos las capturas masivas, pues puede ser que nos encontramos con que estimamos que prácticamente no hay impacto, o si ponemos una captura masiva, en, entre muchos ceros, a lo mejor se nos dispara y ha sido una cosa excepcional. Entonces, hay que trabajar muy bien este tipo de extrapolaciones. Y, y a la hora de decir, bueno, eh, tenemos un problema o no lo tenemos, eh, es, difícil de, es muy difícil porque hay que combinar, lo que, cuantificar lo que está pasando y combinarlo con la información sobre las poblaciones. Eh, se ha trabajado con diversas aproximaciones, por ejemplo, pues, ¿dónde poner un límite?, se habla, pues, por ejemplo, de, de, de establecer límites de, de carga, es decir, la, la, lo que llaman biological population eh, removal, me parece que es, que sería la, la, tasa, la tasa, de o sea, el número de aves que podría, desde un punto de vista demográfico, eliminarse sin que esto tuviera una, un efecto negativo o que causara el declive de la población. Eh, se habla de... De, de, o sea, esto se haría a través de modelos demográficos, pero es muy arriesgado porque siempre estamos ignorando otros factores de mortalidad que también están ocurriendo en el, en el medio y además podemos estar infraestimando lo que, lo que está capturando la flota. Y luego pues hay un, un, un caso extremo que es eh, pues, objetivo alcanzar eh, bycatch cero, no, no, no se permite capturar nada, eso es ideal pero es, es poco realista porque es muy, muy difícil que por un lado o por otro no existan capturas accidentales. Entonces, lo que, lo que se ha estado discutiendo en los últimos años en el marco de las estrategias marinas y que también se está trabajando para aplicar a los convenios de OSPAR y de Barcelona, es lo que el, el indicador de estrategias marinas de 1C1, que es de, de Bycatch, que, que lo que establece es que la muerte estimada por, por capturas accidentales, no debe ser superior al 1% de la mortalidad adulta de una especie o de una población determinada. Esto es muy fácil de decir, es decir, asumimos que si el vaicacho solo causa el 1% de toda la mortalidad que está ocurriendo, pues realmente es muy poca cosa. Tened presente que en el caso de la par de la balear, estimamos que ese porcentaje sería del 45-50%. ¿Por eh, pero además es que hay que tener en cuenta que si lo estimamos para una especie como la par de la balear, si lo estimamos en el Mediterráneo, pero luego lo volvemos a estimar en Portugal y luego nos vamos a Francia y lo volvemos a estimar, es una especie que solo cría aquí, pero que se está muriendo aquí, se está muriendo en Portugal, se está muriendo en Francia. Con lo cual hay que tener muy bien, muy claro el, concept, el, el contexto en el que estamos eh, aplicando ese 1%. Y solo por cerrar... Eh, os hablaba de que a veces pues, hay capturas masivas que, que pueden tener un impacto eh, muy importante, pero a veces eh, la percepción cuando vas a los pescadores es eh, ¿tú tienes capturas accidentales? Uy, pues no, eh, apenas uno al año, que luego vas escarbando y, y ese uno al año la memoria falla y pueden ser tres, pueden ser cuatro, eh, con según qué especies. Es decir, incluso si son cosas ocasionales, que no es el día a día del pescador y para él no es un problema, eh, pensad que muchas veces pues, tenemos una flota, sobre todo en el caso de artes menores, una flota muy grande, que basta con que cada pescador capture un ave al año para que al final pues, estemos hablando de miles de capturas al año, eh, sin contar los que tienen capturas masivas, y, y lo que parece una cosa negligible, al final, desde el punto de vista de la población, puede tener un impacto realmente muy grave. Entonces, simplemente por, por desmitificar esa idea de que, bueno, no, esto del, del, de, de las capturas es como muy muy ocasional y no tiene no es un problema. Eh, pensad que, aunque a lo mejor desde el punto de vista del pescador no lo es, desde el punto de, las, desde el punto de vista de las aves puede ser. Y aquí me quedo, muchísimas gracias. Perdonad que me, me he ido casi cuatro minutos. Pero... Bueno... Muchísimas gracias, Pep. La verdad que has hecho un muy buen resumen de una bueno, rol que tienen las aves marinas en el mar y de sus amenazas, entre las cuales se sitúan las capturas accidentales como una de las más importantes. Comentando eso un poco por artes, ¿no?, cómo las afecta. Que creo que ha sido muy ilustrativo y muy, muy clarificador. Y bueno, toda esa información que que ha compartido Pep, pues muchas de ellas la hemos eh, conseguido a través de cuadernos de, de pesca que hemos repartido a pescadores y que mi compañera Lucía pues os pasará a, a resumir a continuación. Lucía, cuando quiera, gracias. Hola, muchas gracias Bea, buenos días. Eh, yo soy Lucía Soliño y os voy a resumir eh, lo que ha sido la experiencia de, de Sea Over Life eh, en la recogida de datos de bycatch de aves marinas en, en la flota pesquera artesanal mediante cuadernos de autocomplimentación. Eh, eh, cuando, cuando diseñamos un cuaderno de recogida de datos eh, tenemos que pensar muy bien que ¿Qué es lo que nos interesa conocer? Eh, parece una pregunta muy obvia, pero sobre todo cuando vas a trabajar con pescadores y pedir los datos a pescadores, pues hay que intentar encontrar eh, las preguntas que nos den la mayor información sin, sin saturar a la persona que va, que va a recoger los datos. Así nos podríamos centrar en las típicas preguntas de ¿Quién cómo, ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Es decir, ¿Qué especies? ¿En qué artes de pesca? ¿Cuáles son los lugares y momentos de mayor riesgo? y cuántos individuos se capturan. Y estas respuestas nos podrán eh, llevar a otras preguntas como, como por qué, es decir, cuáles son los factores que más influyen en estas capturas y sobre todo, pues cómo, cómo evitarlas. Esta, esto era precisamente los, el objetivo principal de, de los proyectos Cepamet y Cepamar, que se desarrollaron primero en el Mediterráneo y después también en Galicia y cuyo principal objetivo, como decía, era intentar entender eh, el problema de las capturas accidentales en artes de pesca de la flota artesanal eh, e intentar encontrar soluciones siempre en colaboración con, con el sector. Eh, la, pesca, la flota artesanal eh, tiene algunas particularidades eh, que la hacen a veces un poco complicada. Eh, primero, cuando se comenzaron estos proyectos, había poca información previa sobre lo que pasaba con las capturas accidentales de aves en estas, en estas artes. Además, es una flota pues, muy diversificada, a veces pueden tener incluso cambios de modalidad a lo largo de, del mismo año. Eh, los barcos siempre son bastante pequeños, con lo cual es complicado eh, contar con observadores a bordo pero es también muy interesante porque comparten espacio con varias especies eh, sensibles y con colonias de cría muy importantes, como por ejemplo por las de Pardela-Balear aquí en el Mediterráneo. Como ya comentó Pep, eh, al no existir demasiada información de lo que sucedía con, el, con esta flota pesquera y, las, y el baicache de aves marinas, eh, se realizó este estudio previo mediante encuestas que ya nos indicaba que el palangre y las, y las, las redes fijas serían un poco las artes eh, con más incidencia, eh, con más interacción con las aves marinas. Por eso, eh, los cuadernos que se diseñaron para la recogida de datos se centraron en, en, estas, en estas dos artes. Especialmente, eh, en cuanto al, al palangre, cent nos centramos en el palangre de Marsal porque era también del que había menos información. Entonces, básicamente, estos, estos cuadernos um, constan como de cuatro partes. La primera sería un poco eh, información general, también se explica, eh, se da información un poco de, de, de en qué consiste el proyecto, por qué, por qué necesitamos estos datos. Um, la siguiente parte sería eh, una descripción de, de las artes de pesca que normalmente, las artes de pesca que usan y las configuraciones, que, que se usa normalmente, y ya a continuación entrarían en cada viaje de pesca los datos sobre pues, la calada, el, las horas, el lugar, etc. Y al final eh, ya entrarían los datos de la presencia de aves alrededor de la embarcación y la ocurrencia de bycatch. Además al final siempre bueno, se incluye una, una encuesta de valoración para saber también un poco la percepción del pescador e información sobre una especie de clave para identificación de las, de las aves más comunes y una pequeña ficha de, de buenas prácticas para desenganchar las aves en los anzuelos y la manipulación de las aves. Entonces, eh, mediante estos encuestas, eh, mediante estos cuadernos, eh, el pescador es un poco eh, independiente a la hora de recoger los datos. Pero también es muy importante tener un seguimiento continuo y una comunicación fluida con los pescadores. Por eso, eh, contamos con la colaboración de observadores, digamos, en puerto, que son los que, los que están en contacto continuo con el pescador, los que reparten las, los cuadernos, y los que están ahí para solucionar cualquier problema o duda que, que tengan los pescadores. Esta comunicación es muy importante a lo largo de, toda, de todo el proyecto, pero también es importante mantenerla una vez que se acaba el proyecto. Por eso, hace unos años eh, se, se realizaron estos, estos libritos que, que vemos aquí, donde recogíamos eh, los resultados obtenidos con los datos que ellos nos proporcionaban y se repartieron entre las cofradías y los pescadores que, que nos ayudaron en la recogida de datos. Yo os voy a mostrar, así muy brevemente, unas pinceladas de algunos de estos resultados obtenidos para el Mediterráneo en el Palangre de Mersal. Por ejemplo, como veis aquí, entre el 2017 y el 2020 se registraron 4.174 caladas en las cuales hubo pues casi 1.200 aves capturadas. Todas ellas, en la mayoría, en más del 90%, eran pardelas de las tres especies más comunes en el Mediterráneo, la Cenicienta, la, la Balear y la Mediterránea. Eh, con, con, estos, con estos datos también se puede explorar un poco pues, la variabilidad interanual, como tenéis ahí en el gráfico en azul, o incluso la variabilidad de, de capturas a lo largo de, del año. También podemos ver, por ejemplo, los momentos del día en que se, en que se producen más capturas o cómo afecta el tipo de, de cebo a la, a la frecuencia de, de capturas de aves marinas en el árbol. En Así estimando, bueno, calculando que la tasa de captura media sería de unos 0,4 aves por día de pesca, en este caso se calculó en función de los días de pesca, y también saben, sabiendo que más del 50% de las aves se liberan con, con vida, tendríamos unas estimas para todo el mar catalano balear, para el palangre de Mersal, de unas 4.300 eh, aves marinas al año, principalmente pardelas y la mortalidad pues sería más o menos de la mitad, en los 2.200, aunque como veis las estimas son bastante amplias, porque aquí tenemos un rango de entre 2.500 y 6.000 individuos en año, por ejemplo. Así como conclusiones, podéis, podéis ver que a través de estos cuadernos de autocomplementación se pueden obtener eh, información bastante, bueno, muy interesante, muy, de mucho valor, digamos, pero como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Las principales desventajas es que es bastante fácil de implementar en una flota artesanal, que, que eso sobre todo son embarcaciones pequeñas y no suelen poder llevar eh, observadores independientes. Y yo creo que también el hecho de implicar al pescador en la recogida de datos hace un poco fomenta pues, que sea más, eh, más sensible, que, se, que sea más consciente del problema. ¿no? Pero también tiene desventajas como, por ejemplo, bueno, estar rellenando siempre los mismos datos pues puede ser un poco pesado para el pescador, sobre todo si estos datos a veces se solapan con, con los de otros registros o de otros proyectos que, para los que esté colaborando el mismo pescador. Y también que trabajar en papel en un barco quizás es un poco engorroso a veces. Entonces, bueno, pues hoy en día que todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo, mmm, las aplicaciones... Eh, móviles pueden ser también un buen complemento a esta recogida de datos. Pero de esto ya os hablará a mi compañero Pablo Lago en unos momentos. Así que nada, a mí solo me queda despedirme y daros las gracias por, por vuestra atención. Y recordaros que si tenéis preguntas podéis dejarlas en el chat. Bueno, en el chat en preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Pues nada, doy, de pa doy paso a, a Paulo Lago, que precisamente va a hablar un poco más en detalle de esa aplicación Mycuts que comentaba Lucía. Pues Paulo, cuando quieras. Está desactivada el, el audio, creo, Paulo. Un segundito, por favor. ¿Ahora me escucháis? Sí, perfectamente. ¿Sí? De acuerdo. Eh, vale, eh, pues... De acuerdo. De acuerdo, pues nada, pues vamos a continuar entonces, os yo os voy a, a explicar una aplicación que es tanto móvil como web, que se llama Bycatch, por el término en inglés de captura occidental, que hemos desarrollado en el programa marino de, de Seovir Life. Así una descripción así muy breve de por qué... La razón de tener una aplicación para registrar capturas accidentales, bueno, ya casi la han respondido tanto Pep como Lucía anteriormente, pero bueno, por las capturas pues, suponen una amenaza, como hemos visto, para especies sensibles de fauna marina, tanto aves como mamíferos marinos, tortugas, tiburones y, y que tenemos en general una falta bastante importante de datos. En los últimos años, por ejemplo, hemos recabado mucha información de de artes menores, pero sigue faltando, faltando datos. Y aunque existen herramientas como el diario electrónico de a bordo, que explicará mi compañera ah. Barajas, en el que se debería cumplimentar información sobre capturas accidentales, eh, no todos los barcos tienen que, la obligación de rellenar el DEA. Tenemos herramientas, como hemos visto, como las encuestas, embarques de observadores o los cuadernos de datos, pero tenemos necesidad de complementar estas herramientas, ya que con ellas no llegamos a, a todo, a evaluar todo el problema. Y sobre todo porque tenemos sectores que no están bien cubiertos con estas herramientas, como son las artes menores, debido a que la gran mayoría de las embarcaciones pues, tienen menos de 12 metros, no tienen obligación de rellenar el DEA. Eh, y entonces pues, no tenemos registro sobre las capturas que, que pueden tener. Y, por ejemplo, la pesca recreativa, que no está obligada ni a informar de, de sus capturas objetivo, pero tampoco de las capturas accidentales. Entonces, además de pues, arrastre, cerco, palangre de fondo, pues, pues tenemos una gran falta de información en artes menores y pesca recreativa. Y porque era una demanda de algunos o bastantes de los pescadores, casi la mitad de los que colaboran con nosotros desde el año 2017, rellenando estos cuadernos que ha explicado Lucía en papel, pues para muchos el tener un registro electrónico les parecía que podía facilitar el enviar esta información. Eh, la aplicación que os explicaré no sustituye completamente los cuadernos, porque los cuadernos nos dan una información más completa, pero es complementario a, a esta herramienta y porque tenemos también una necesidad de registrar los datos de forma sistemática por ejemplo los cuadernos lo requiere que están en papel y tenemos que pasar todos esos datos después pues, a bases de datos entonces con esa idea pues desarrollamos la nueva aplicación y web eh, bycatch eh, es una aplicación que hemos creado en Seobit Live pero ha sido en colaboración con el centro de estudios avanzados de Blanes del Csic ya que ellos tenían un proyecto previo que ya se llamaba Bycatch, con esta idea y partiendo de ese proyecto y colaborando con ellos hemos decidido darle un paso más a ese proyecto modificando la, la aplicación que habían desarrollado para darle nuevas funcionalidades e intentar extenderla a, a más sectores. La aplicación, ahora veremos, que permite... Eh, mmm, me llega un mensaje de que igual no me están escuchando, si alguien, si... Vale, de acuerdo. Eh, pues nada, continúo, eh, la, la aplicación nos permite comunicar a capturas accidentales de fauna marina, no solo para aves, la hemos querido centrar en todos organismos sensibles que pueda haber en el medio marino, que, que sufren bycatch, y que se producen durante tanto la pesca profesional como la recreativa. Y el objetivo, muy parecido, casi bueno, lo mismo que en los cuadernos, sería conocer cuándo, dónde y cómo ocurren las capturas accidentales, en qué artes se dan y a qué especies afectan, para que esto nos ayude a entender el problema y, y encontrar soluciones eficaces y, como recalcó Pep, que sean consensuadas con el sector. Aquí tenéis el logotipo y la página web asociada, donde si entráis en bycatch.seo.org encontraréis la aplicación con links a Google Play y la APP Store. También si buscáis en Google Play o buscáis en la APP Store poniendo bycatch.seo. Eh, y si no, directamente en Google, buscando en Google Bycatch, aplicación SEO, encontraréis de cualquiera de esas maneras. Os animo a que la instaléis, incluso si queréis durante el seminario y, y probarla. Eh, y bueno, lo que os encontraréis, os voy a dar eh, unos pantallazos muy rápidos de qué ¿Cómo es la aplicación? Que veréis que es súper sencilla. La primera parte, evidentemente, es un registro. Necesitamos, por tema de protección de datos, que todo el mundo se registre en la aplicación, pero hemos intentado pedir los datos mínimos para animar a los pescadores a que se registren. Y, y siempre eh, con la premisa, informando de que son datos confidenciales, pero los datos obligatorios solo son el, un email y una contraseña. El email, la razón es que se necesita confirmar esa, ese registro. Y dejando el campo de nombre o teléfono abierto. El teléfono es porque muchas veces con los pescadores es más fácil comunicarse a lo mejor por teléfono o por WhatsApp que un correo electrónico que muchas veces no lo usan. Y hemos dejado el campo de nombre abierto y lo que recomendamos es a pescadores que si quieren siempre opcionalmente en el nombre, además podrían poner el nombre de su embarcación para saber los registros que envíen a qué embarcación pertenecen, pero no hemos querido hacerlo obligatorio. Y para vosotros, por ejemplo, inspectores pesqueros que van en diferentes pesqueros o observadores eh, de a bordo o técnicos, podríais poner que sois un inspector o inspector de tal de pesca de tal administración o observador de tal proyecto a la vez que el nombre. Os llegará un email de confirmación del registro que tendréis que aceptar, que alguna gente a lo mejor se registra y no se da cuenta de que después tiene que, que aceptar este, este email. Configuración, iré muy rápido, solo destacar que hemos querido que llegue a la mayor gente posible y por ahora la tenemos en cuatro idiomas, que es el castellano, gallego, catalán e inglés. Inglés sobre todo para intentar que se use también a nivel internacional, ya que registra la posición por GPS y pueden subirse capturas en cualquier sitio del mundo, tanto un pescador español que pesca en aguas internacionales como un pescador de otro país en cualquier otra parte. Eh, el idioma lo identifica tú automáticamente, lo que quiere decir que si, si tú tienes tu, móvil, tu teléfono móvil en castellano, la aplicación te va a aparecer en castellano y si lo tienes en inglés te va a aparecer en inglés. No tienes que hacer nada. Lo que sí puedes es seleccionar en configuración el idioma de las especies. Si yo por ejemplo tengo mi teléfono móvil en castellano, pero normalmente me refiero a los nombres de las aves en catalán, podría poner mi listado de aves en, en catalán. Y este es el corazón de la aplicación que es el menú principal y lo hemos hecho lo más sencillo posible para que sea muy fácil que lo rellenen los pescadores ya que lo tienen que hacer muchas veces preferiblemente en el mar con, con guantes a veces, con los dedos mojados y demás. Entonces solo tiene dos botones que uno es añadir una captura y otro que es ver las capturas que ya has añadido. Y el menú que, que veis a la derecha, el central, sería identifica la fecha y la hora, te da la posibilidad de subir fotos, que lo recomendamos, hasta tres fotos, que sería la mejor manera de identificar la especie en caso de que no sepa cuál es, te identifica la localización y te pregunta eh, las preguntas que veis en el, la pantalla la de la derecha. Son muy pocas y solo las que tienen asterisco son obligatorias, que es... ¿Qué grupo de fauna has capturado? ¿Qué especie? Pero si no las sabes no pasa nada, se puede poner no identificada. ¿Cuántos ejemplares están muertos? ¿Cuántos vivos? Si por ejemplo solo capturas un ave y la liberaste viva, pues sería cero muertos, uno vivo. El arte de pesca, y hemos querido poner si tiene una anilla o no la tiene, la mayoría de casos será que no, pero los pocos ejemplares que se puedan capturar con una anilla o un tiburón con una marca científica aportan una información muy valiosa para los proyectos científicos de seguimiento de esas especies. Y observaciones. Aquí en el apartado observaciones, es un apartado abierto en el que, por ejemplo, si vosotros os inscribís como inspectores o observadores y lo decís en el registro inicial, aquí podríais poner la embarcación en la que vais. Por ejemplo, si... Voy durante una marea, eh, durante cinco días en una embarcación, cualquier captura que suba en esos cinco días, pongo siempre el nombre de la embarcación en observaciones y al siguiente embarcación que voy, pues yo te, sigo teniendo el mismo usuario y soy observador y lo puse en el registro, pero pongo el nombre de, las, de la embarcación en estas observaciones. Podríamos haber puesto un uso obligatorio sobre esto, pero quisimos dejarlo lo más abierta posible y que sea muy sencillo, sobre todo para los pescadores. Una, una visión muy rápida de la localización, que sepáis que la idea es que se suba en alta mar, pero hemos dado la posibilidad de que se suba posterior, ya que muchas veces, pues sobre todo los pescadores, no tienen tiempo en el mar, o, o es complicado, hay, hay mala mar, están recogiendo, por ejemplo, una red muy rápido, y a lo mejor simplemente sacan una foto con el teléfono móvil. Pues eso también nos vale, porque después, cuando llegan a Puerto o a su casa, podrían modificar, añadir una captura, modificar la fecha y la hora a la que realmente se, se, se produjo y en el mapa te identifica automáticamente, entonces si estás en tu casa, como ahí es el caso, aparecerá en la izquierda en tu casa, pero desbloqueas el mapa y puedes moverte hasta el sitio donde se ha producido y guardar y pues, verificar esa posición, entonces nos da la opción tanto de subirlo en el momento o a posterior. Aquí para que veáis rápidamente los listados, eh, los grupos, hay que elegir el grupo de fauna, que hemos puesto cuatro: aves, mamíferos marinos, tortugas y tiburones y otros peces de interés. Como ejemplo, en el medio tenéis el de las aves, en el que hay un listado de aves que serían las más comunes en las aguas españolas. Eh, también hemos puesto grupos de aves, por ejemplo, aquí veis que está el cormorán grande y el cormorán moñudo, pero a lo mejor el, el pescador sabe que es un cormorán, pero no sabe cuál es, pues puede poner cormorán no identificado. Y además. Cuando salta el desplegable, aunque aquí no se ve en el pantallazo, eh, puedes escribir, es decir, si tú pones COR de cormorán, ya solo te va a aparecer el listado de cormoranes. Y siempre puedes poner eh, no identificado. Y a la derecha de todo veis, por ejemplo, el listado de las artes principales en las que se producen capturas y son las que hemos introducido, e incluso la pesca recreativa. Por cada una de estas artes que es obligatorio ponerla, después existe otro menú de detalles de cada arte que no es obligatorio. Puedes poner, pues ha capturado un palangre de fondo y ya está, o podrías poner en el menú siguiente si es palangre de fondo piedra-bola o si es palangre, pues palangre que no es piedra-bola, solo con pesos pero no con bolas. Aquí sería un ejemplo como quedaría, que sería por ejemplo una captura de aves. Eh, es un alcatraz atlántico, dos estaban muertos, uno vivo, el arte es el palangrillo, se produjo en palangrillo con corchos sin pesos, que es el típico que se usa para lumbina o dentón. En este caso, para que sea el ejemplo completo, puse, pues sí, tiene una anilla y se escribió el código de la anilla y ocurrió cuando el arte estaba en el agua. Este campo no es obligatorio, pero bueno, aquí lo he rellenado para que se vea un, un ejemplo completo. Y en observaciones, pues eh, por ejemplo, el pescador puede poner que esa ave que capturó viva, se liberó viva cortando el sedal. Eh, la pantalla de la derecha solo para indicar que lo único que faltaría sería guardar, pero por lo que veis en la izquierda, pues todos los datos que tiene que rellenar se, se concentran en una sola pantalla. Y por último, pues las capturas que sube, en el otro botón que veíamos en la aplicación Mis capturas, le aparecerá ahí, pues tendrá ahí, aparece el catraz atlántico, pero aparecerían pues todas las capturas que ha tenido con su fecha. Y si pinchan ella, verá toda la información que ha rellenado sobre, sobre esa captura. Y por último, además de la aplicación web, eh, en la aplicación móvil existe... Eh, la aplicación web, si entráis en la página web que es donde también podéis descargar la aplicación, pues las mismas funcionalidades existen en la web, puedes entrar con tu usuario y contraseña, eh, puedes añadir las capturas teniendo el mismo menú que en la aplicación, o sea, puedes hacerlo si quieres desde el ordenador de tu casa y puedes ver también el estado de, de tus capturas y bueno, Uh, si queréis entrar en más detalles os recomiendo que entréis en la página web, lo veáis, si tenéis cualquier duda podéis preguntar al final en el turno de preguntas o podríais eh, también escribirnos al correo de Mares. Y nada, lo último que os animo a todos a que la descarguéis, la probéis, nos mandéis vuestros comentarios impresiones sobre la aplicación. Las aplicaciones también tienen a veces fallos y, y se van haciendo actualizaciones. Por si encontráis cualquier fallo, nos lo, nos lo podéis indicar. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Paulo, por ese resumen tan... Detallado de la, de la aplicación, que bueno, muy interesante, y espero que, pues que muchos de los que hay aquí pues puedan empezar a, a utilizar. Pues ahora me toca a mí eh, una parte, igual no tan divertida, que es el, el contexto normativo en materia de, bueno, de conservación o protección de aves y de captura accidental. Bueno, espero dinamizarlo de alguna forma y que no se haga demasiado pesado. Vamos a ver. Ahora. Bueno, a nivel europeo eh, encontramos bueno, dos legislaciones básicas a nivel ambiental. En primer lugar, pues hablar de la, de la estrategia marina de la directiva Marco. Eh, bueno, lo que trata de... El objetivo principal de esta directiva es conseguir el, el buen estado ambiental de la biodiversidad y los ecosistemas. Eh, bueno, se propuso el objetivo de conseguirlo para el 2020. Ya vamos con cierto retraso porque obviamente no se ha conseguido y seguimos trabajando en ello. Y bueno, lo que trata es de establecer pues, una estrategia marina por cada demarcación. Y, y bueno, cada estrategia debe ser actualizada cada seis años. Y, y bueno, entre sus descriptores, pues hay uno específico para las capturas accidentales, para el bycatch. Eh, bueno, entre el, el descriptor es el de biodiversidad y uno de esos criterios para, para evaluarlo es el bycatch. Eh, entonces, bueno, pues para alcanzar ese buen estado ambiental, pues establecer una serie de objetivos ambientales, un programa de seguimiento y un programa de medidas, pues precisamente pues lo que decía, para alcanzar ese buen estado ambiental. Ahora mismo estamos en el segundo ciclo de las estrategias marinas, precisamente actualizando el, el diseño de, de las medidas eh, y, bueno, pues que próximamente ya se publicarán y se pondrán en marcha. Eh, por otro lado, tenemos la, la conocida como Directiva Aves, que en su artículo 5 eh, prohíbe matar o capturar aves por cualquier método, eh, estableciendo esa obligación de los Estados miembros en en tomar medidas precisamente para conservar, para conservar estas aves. A nivel europeo, luego también tenemos una serie de legislación pesquera. Eh, en primer lugar, bueno, pues destacar el plan de acción europeo que se aprobó en el año 2012 por la comisión, eh, que se basó un poco en el, en el plan de la FAO del año 99 y que ha sido como bueno, pues el precedente ¿no? a nivel europeo pues, para poner más atención en este problema. Y el problema que tiene este plan, que al no ser vinculante, sino que es voluntario, los Estados miembros no lo han aplicado como deberían. O no lo han aplicado o lo han aplicado eh, pues eso, de forma muy deficiente. ¿Qué es lo que dice este plan de acción? Pues insta a los Estados a recolectar datos, a investigar el problema y las soluciones eficaces con la intención de implementar aquellas que han demostrado que, que resuelven el problema o al menos lo minimizan, del tema de la captura accidental. Eh, por otro lado, tenemos la, la Política Pesquera Común, la PPC, que bueno, pues en su artículo 2 establece que la pesca se debe gestionar desde un punto de vista ecosistémico, de tal forma que se asegure que la, que la pesca tiene pues, un impacto mínimo sobre los ecosistemas. Eh, por otro lado, tenemos el famoso Reglamento Data Collection, que bueno, en español es como recopilación, uso y gestión de datos, es un nombre más largo, pero es conocido así por su término en inglés, que en su artículo 5 establece que los Estados deben recoger datos para evaluar el impacto de la pesca en el ecosistema, tanto en aguas de dentro de la Unión Europea como fuera, incluyendo la captura accidental de especies sensibles. Por último, tenemos el reglamento de medidas técnicas, que es uno ya más concreto en el tema de las capturas accidentales, que se aprueba en 2019, que en su artículo 11 establece que queda prohibida la captura de mamíferos marinos, de reptiles marinos y aves, eh, que están protegidos pues, por la directiva Aves o Hábitats. Entonces, bueno, pues establece igualmente pues, la obligación de los estados de establecer medidas de mitigación para minimizar o eliminar cuando sea posible pues, esta captura accidental de especies. En sus anexos establece pues, son diversas medidas de mitigación pues, para mamíferos, tortugas y aves. En el caso de las aves, solo destaca el palangre con lastre, linas espantapájaros y palangre nocturno, que bueno, como, como base común no está mal, pero bueno, como te decía, hay muchas más medidas, muchas de ellas complementarias entre sí y que bueno, no se tiene que cerrar la medida a una única cosa, sino que hay que contemplar caso por caso, según pues, eh, la particularidad de esa pesquería y que, bueno, pues hay medidas que son complementarias y muy sencillas. A nivel ambiental, eh, o sea, a nivel nacional, perdón, tenemos la transposición de la legislación europea. Eh, en España, pues la directiva marco estrategia marina se transpone en la Ley de Protección del Medio Marino que entre sus objetivos está el pues, proteger precisamente al medio marino, su biodiversidad, evitar su deterioro y garantizar que las actividades en el medio sean compatibles con la preservación de la biodiversidad. ¿vale? Como decía, pues establece una serie, se lleva a cabo una evaluación inicial, eh, se determina qué sería el buen estado ambiental se fijan objetivos ambientales y ya pues se elabora un programa de seguimiento y un programa de medidas precisamente para alcanzar ese buen estado ambiental. Por otro lado, tanto la directiva Aves como Habitats las pone en la ley de patrimonio natural, que bueno, pues, es el régimen básico a nivel nacional del de, tema de conservación, uso sostenible y restauración tanto del patrimonio como de la, como de la biodiversidad clasificar los diferentes espacios eh, protegidos como la red Natura 2000, CEPA y demás. Y bueno, se establece el catálogo español de especies amenazadas. Aquí también queda el reflejado que ha podido pues, eh, ocasionar la muerte, molestar, inquietar pues, cualquier animal silvestre. Y a nivel nacional, en tema pesquero, pues tenemos tres importantes legislaciones que son las que actualmente estamos más enfocados, que es el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, que está actualmente en trámite parlamentario. Eh, es la primera de las tres leyes que va a sustituir a la actual ley de pesca marítima del 2001 y, bueno, pues está ya en fase de... Pues eso, incluir enmiendas y demás. Es un trabajo de incidencia que estamos haciendo con otras ONGs precisamente para incorporar enmiendas que aumenten la ambición del de actual proyecto de ley, puesto que tal y como está hasta ahora concebido, mmm, no tiene mucha ambición, incluso tiene en algunos aspectos menos que la, la política pesquera común, es una cosa que queremos trabajar. Como novedad, han incluido un artículo. El 27, sobre medidas de mitigación de capturas accidentales, pues que incluye entre, entre otras embarque observadores, instalación de cámaras, uso de dispositivos o modificación de artes, limitación de artes según zonas o vedas, etc. Pero hay muchas cosas todavía que tanto en este artículo como en el resto de la ley deben ser mejoradas, sobre todo en el tema de de registro de información, que debe ser, eh, pues obviamente, no solamente para la flota de altura, sino flota de bajura, también que este diario electrónico sea aplicable a todos y que también sea para los pescadores recreativos, mediante pues, una herramienta simplificada como una aplicación, pero que, que los pescadores recreativos también deberían eh, pues eso, reportar las capturas accidentales que tengan. También estamos intentando incidir en el tema de la participación. Nosotros, como habéis visto, le damos muchísima importancia al trabajo un poco colaborativo con pescadores, con administración, con científicos, precisamente porque hay buenos ejemplos a nivel de España y a nivel internacional bueno pues que trabajan juntos en, en solucionar problemas, en crear normas que se adapten según vaya evolucionando el conocimiento científico y demás, y creemos que es un ejemplo que, que se debería de, de implantar y de, de un poco de, de normalizar. ¿no? Y, y, bueno, esa, y obviamente la colaboración ¿no? entre el MITECO y la del MAPA que tiene que tener en esto, porque hay, al final tienen competencias compartidas en el tema de la protección de la biodiversidad marina y de la pesca sostenible. Por otro lado, eh, tenemos el Plan Nacional para la Reducción de Capturas Accidentales en la Actividad Pesquera, eh, que es el primer plan nacional europeo realmente que se aprueba después del plan que dije del 2011. Eh, de momento no es vinculante, sí que está. Publicado en el BUE, pero lo será pues, cuando se publique el Real Decreto, que se va a publicar precisamente para dar esa fuerza normativa de forma general, o sea, es dotar como de un, un marco general a este plan. Y luego, pues, las diferentes medidas de mitigación por tipo de especie eh, se, se aprobarán en diferentes órdenes ministeriales. Entonces, bueno, se aprobó en marzo del 2022, la verdad que. En general estamos contentos con el esfuerzo que ha hecho el Mapa y el Miteco de, de sacar adelante este plan. Es verdad que es mejorable en muchísimos sentidos, de hecho ya les hemos trasladado al ministerio, a ambos ministerios, a través de comentarios, de que, de que bueno, al final hay eh, bueno, pues, eh, alguna información que no está del todo actualizada. Eh, hay falta de comprensión de acciones, de presupuesto, faltan indicadores precisamente para alcanzar esas acciones y, y bueno, es verdad que se da, mmm, sorprendentemente nos parece que está un poco más enfocado a la flota industrial, a la flota de altura en vez de bajura porque se presta muy poca atención a las artes menores cuando realmente la captura accidental eh, impacta más en, en especies protegidas, ¿no? a nivel nacional sobre todo. Y, y bueno, eso creemos que es una cosa que se debe mejorar, pero confiamos que, bueno, pues, que se puede ir haciendo. Está concebido en principio como un proceso pues, participativo en el que se vayan creando pues, reuniones, grupos de trabajo, por demarcación, por tipo de especie, porque las, este plan no solamente es para aves, sino para el resto de especies protegidas, eh, afectadas por bycatch, excepto tiburones y arrejas, que no lo no han querido meter por un poco el conflicto pesquero que hay eh, sobre esto. Y, y bueno, pues confiamos que esta participación sea real, sea desde el principio, porque al final, pues eh, cuando todos estamos en el mismo barco, eh, bueno, pues ayuda ¿no? a, a tomar decisiones, a, a creerse la normativa y a implicarse un poco en, en su cumplimiento. La vigencia que tiene el plan es de 10 años, eh, creemos que ha sido así un poco para adaptarlo a la estrategia de la diversidad, creemos que, bueno, que es una vigencia un poco larga, eh, normalmente en otros planes nacionales que se han aprobado en otros países suele ser la vigencia de 3-5 años, porque de esta forma pues, al ser el primer plan pues, probablemente requiera pues, muchos ajustes, muchas adaptaciones y, y debería ser flexible en cuanto a esto, ¿no? Eh, pero bueno, el cronograma de acciones de momento solamente está previsto para, para cinco años. Y bueno, pues lo que decía, que a nivel de AVE pues, faltan algunas medidas que meter, pero bueno, confiamos que poco a poco pues, se vaya mejorando el plan, ¿no? Y para eso pues siempre pues, ofrecemos nuestra colaboración. Y bueno, esto en cuanto a este repaso de la normativa, eh, que bueno, pues España en este caso no cumple en su totalidad, eh, y en muchos casos, bueno, pues a veces se aprueban planes o, o disposiciones normativas un poco presionadas por la Comisión Europea, como ha sido el caso probablemente del Plan, de Acción, del Plan Nacional de Capturas Accidentales, ya que bueno, pues desde julio de este año tenemos un procedimiento de infracción abierto de la Comisión Europea contra España, pues precisamente por no adoptar medidas de mitigación para hacer frente a, a estas capturas accidentales. Entonces, un poco lo que siempre queremos evitar, por eso trabajamos mucho en ciencia política, es intentar ir cumpliendo la normativa, intentar hacer eh, legislaciones ambiciosas que permitan afrontar retos actuales y futuros y no hacer, no aprobar normas un poco de prisa, ya presionadas por la comisión y, y que a lo mejor pues no haces tan bien las cosas ¿no? desde el principio. Por ahí, de ahí la importancia ¿no? de hacer las cosas bien en el momento y no luego un poco bajo presión. Entonces, bueno, simplemente comentar que hasta ahora es verdad que se ha dado un poco más de importancia o más de atención a nivel normativo al tema de los delfines, precisamente también por otro procedimiento de infracción que abrió, bueno el primero de hecho porque ha habido dos, el primero solamente fue abierto para, para poner la atención en los delfines en el Golfo de Vizcaya y este segundo ya ha sido más abierto a otras especies que también están afectadas por bycatch. Y bueno, está claro que el tema de los delfines es un problema mucho más conocido, con mucho más impacto social, pero hay muchas otras especies que también están afectadas y que de hecho están en peor situación que los delfines del Golfo de Vizcaya, como son por ejemplo las aves marinas, la par de la balear, la marsopa, muchos tiburones que están en peligro de extinción. Entonces, bueno, por ahí, de ahí a la importancia de trabajar en ese pues, enfoque colaborativo ¿no? y colaborativo. Y, bueno, pues adoptar medidas con, con cierta urgencia, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, eh, continúo ya con la última de las presentaciones que van a tener lugar en el, en el seminario, que es, bueno, las propuestas de mejora en la recogida de información. Y, bueno, pues, ahora, bueno, pues actualmente existen varios mecanismos para recoger información. Por un lado están los programas de observadores a bordo del Instituto Español de Oceanografía, que bueno, pues en determinado porcentaje de la flota es pues, eh, una obligación de llevar observadores a bordo. Entendemos que hasta, bueno, hasta no hace mucho no se prestaba mucha atención al tema de las aves. No había protocolos como más estandarizados y no se recogía mucha información algo bueno que ha tenido las estrategias bueno una de las cosas buenas que ha tenido las estrategias marinas eh, son precisamente esos programas de seguimiento que han ayudado a bueno pues un poco a formalizar o a, a atender mejor al tema de las capturas accidentales de aves y a, a mejorar estos protocolos entonces bueno la verdad que desde entonces pues se está registrando más datos hay muy buenas iniciativas de algunos coordinadores de observadores a bordo, como es el caso del Instituto Español de Oceanografía de Málaga, que desde hace pues, 15 años están recogiendo datos de, del impacto, de, el impacto que tiene el paranglía de superficie del Mediterráneo en las aves. Y bueno, gracias a, a ello, pues tenemos una mayor información de, bueno, del nivel de impacto ¿no? que tiene este arte en las aves. ¿no? Y bueno, pues confiamos que pues se siga extendiendo ¿no? esta recogida de información, estos protocolos se vayan mejorando. No sabemos muy bien cómo es hasta ahora la formación del IEO en el tema de captura accidental de aves o de otras especies y cómo son concretamente esos protocolos. Entonces, bueno, invitamos a algún observador viéndonos si quiere compartir un poco su visión o su experiencia. Simplemente desde el punto de vista pues, de colaboración, de aportar, porque al final siempre nosotros trabajamos pues, desde un enfoque de, de sumar, ¿no? de, de aportar y, de, y de, pues eso, de, desde un punto de vista constructivo. Por otro lado, tenemos eh, otra de las formas de registrar información por parte de los prestadores en este caso sería el teléfono de abordo, que es en lo que me voy a centrar esta presentación. Por otro lado, tenemos las famosas cámaras a bordo que están hoy en día un poco en auge eh, debido bueno, a que en el reglamento de control europeo, que se está, bueno, está en fase de última negociación, pues bueno se está contemplando esa posibilidad de, de incluir cámaras a bordo, si no recuerdo mal, en el 5% de la flota mayor de 24 metros de eslora, que lo que supone en España son apenas 35 barcos. Es verdad que son pocos barcos, pero eh, bueno, pues creemos que a modo de proyectos piloto pues puede ser una, un buen experimento. ¿no? Al final no tenemos demasiada información de, del grado de eficacia que pueden tener las cámaras a bordo para registrar bueno, pues información de, de capturas de cara pues a la obligación de desembarque, ¿no? que es uno de los objetivos que tienen estas cámaras, sino también para registrar eventos de captura accidental. Entonces, bueno, creemos eh, que antes de extenderlo, obviamente, a toda la flota sin saber muy bien cómo funciona, dónde poner las cámaras, cómo gestionar esos datos, ¿no? que va a haber muchos datos, pues obviamente eh, hay que empezar un poco, poco a poco y que sea pues, una, pues, una acción un poco adaptativa, progresiva y que se vaya pues, mejorando con el tiempo. ¿no? Eh, sabemos de ejemplos en otros países que, bueno, pues, que las cámaras no, no están grabando constantemente sino que tienen sensores que se activan pues, durante el despliegue de las artes, durante la clasificación del pescado, no graba rostros, pero bueno, entendemos que es un tema bastante conflictivo que genera muchísimo rechazo por parte del sector, especialmente del artesanal, por el tema de invasión de intimidad, pero bueno, es una cosa que también nos gustaría a lo mejor luego en el periodo de debate, que si también nos podéis contar pues un poco vuestra percepción, vuestra experiencia, si es que la tenéis, pues bueno. Eh, ya te digo que esto al final es un proyecto piloto, de hecho la Secretaría General de Pesca, con los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia de Europa, ya está financiando pues, la instalación en flota de altura, en determinadas artes, pues precisamente para, para avanzar en este conocimiento ¿no? y en esta evaluación de eficacia. Por otro lado, bueno, no me voy a meter en esto, pero comentar que para recoger datos de aves, pues teníamos los cuadernos de pesca y recientemente la aplicación de Bycats que ha comentado mi compañero Paulo y que bueno, no me voy a entrar en ello, pero que, bueno, son otros dispositivos, otros mecanismos pues, para recoger ahora la misma información de aves. Entrando en materia del diario electrónico a bordo, bueno, pues hasta, hasta, hasta hace poco, hasta el 2021, eh, los pescadores podían rellenar eh, un apartado que se llamaba incidencias, en el cual bueno, pues, eh, se podían rellenar la información de, de fecha y posición y eh, había un campo abierto llamado Observaciones, en el cual pues, podían cumplimentar la información que ellos consideraran o pues no. Eh, era un campo pues eso, voluntario no. Eh, desde, el año, desde junio del año pasado, desde el 2021, ya existen campos específicos para registrar eh, la información de captura accidental. Es una cosa que aplaudimos desde la Secretaría General de Pesca. Es verdad que probablemente haya sido influenciado pues, precisamente por lo que comentaba antes, ese procedimiento de infracción que ha llegado de la Comisión Europea de pues, empezar a tomar medidas para acabar con la captura accidental, eh, empezando obviamente por la recogida de datos, entonces probablemente esté un poco eh, impulsado por esa presión, pero aún así al final supone un avance de lo que va a salir el reglamento de control, porque el reglamento de control que se está ahora en Europa, decía, terminando de negociar, eh, se va a incluir esa obligación de llevar de a, a todos los eh, patrones, tanto de altura como o sea embarcaciones de altura y de bajura, eh, y bueno, eh, obviamente también tienen que registrar esa captura accidental ¿no? por parte de todos los, de todos los buques. Eh, para la parte de la flota artesanal hay una versión simplificada que también está trabajando la Secretaría General de Pesca con los fondos que comentaba antes del Plan de Recuperación y Resiliencia. Está trabajando con una especie de aplicación que sea una versión pues, más simple eh, del diario de pesca electrónico y bueno, que esperamos que, que obviamente que estos datos de captura accidental se integren precisamente porque el reglamento de control seguramente obliga lo que, bueno, vemos eh, que aunque se han incluido desde el 2021 estos nuevos campos ya específicos para registrar información sistematizada de la captura occidental, se ha dado, creemos que se ha dado una difusión deficiente. Eh, bueno, la Secretaría General de Pesca actualizó sus manuales de armador y de cumplimentación del DEA precisamente en 2021 no, y los subió a la web, pero no están metidos estos nuevos campos de captura occidental. Entonces, bueno, creemos que al final si estos documentos se han compartido entre el sector pesquero, pues no se han enterado de esos cambios. Eh, bueno, la Secretaría, tuvimos una reunión hace mucho y nos comentaban que si se le habían comentado ¿no? A, al sector pesquero y demás pero obviamente pues, creemos que es esencial que aparezca esa información en los manuales y no solamente que aparezcan en los manuales y que les envíen los manuales, sino importante notificarles esos cambios y organizar pues, jornadas de formación dirigidas a ellos mismos, a los pescadores, pues, para cumplimentarlo adecuadamente. No es la primera vez que se haría, si se hace ya en la anterior versión del DEA, se organizaron jornadas de formación por todas las cofradías precisamente para comentar a los patrones estos cambios de aldea y creemos que en esta ocasión pues, merece la pena también eh, hacerlo. Y también, bueno, obviamente hay inspectores de pesca que probablemente sepan de estos cambios, pero bueno, también, pues a recordarles una, una pequeña charla eh, o, o formación de cómo reinar adecuadamente estos campos, porque al final ellos son los que están día a día con los pescadores y aparte de su labor de inspección, pues está a labor de vigilancia y de sensibilización. ¿no? que hacen y bueno, ahí la importancia que también entiendan bien los campos para transmitírselo la, de la mejor manera posible pues, a, a, los, a los pescadores para su correcto cumplimiento. Entonces, bueno, en esta diapositiva pongo cómo se ve actualmente lo que es el director de a bordo, perdonad que no sabía muy bien, pero es una foto que me ha pasado eh, la responsable del director de a bordo, de la Secretaría General de Pesca. La parte de arriba es lo que se veía antes de esta actualización del diario. Era básicamente pues, poner la fecha, eh, la posición, el motivo de incidencia, interacción con tortugas, aves y cetáceas, y ese campo abierto que digo de observaciones, que ahí podía pues, rellenar el pescado lo que quisiera o, o no rellenarlo, ¿no? porque no era un campo obligatorio. Ahora, con esta actualización del 2021, se ha incorporado pues, lo marcado en rojo se ha incorporado el campo de especie que según bueno, qué especie sea, pues un un desplegable pues, de aves, de tortugas y, y de mamíferos marinos, que bueno, en muchos casos los pescadores no saben qué especie es, de ahí la importancia de organizar esas jornadas de formación eh, pues para ayudarles en la medida de lo posible a identificar mejor la especie, mejor, y bueno, sino pues que exista ese apartado ¿no? de... De no identificada. ¿no? Pero bueno, ahí es un trabajo que yo creo que puede llevar un tiempo, pero que, que sería interesante de realizar. También se permite registrar el número de ejemplares eh, y en qué estado están estos ejemplares si vivos o muertos. El problema que tiene este campo es que si hay más ejemplares y hay algunos vivos y muertos, puede haber cierta confusión en cómo registrar esa información. Entonces aquí creemos que si estaría bien eh, reinar un campo que fuera eh, pues, el número de especies liberadas con vida, por ejemplo. Eh, y bueno, luego tenemos la forma de captura o el cebo empleado, que en el, en el caso del palangre, que bueno, pues eh, se podría decir, pues eso, forma de captura pues en, en la red, en el copo, eh, en el palangre, bueno, cualquier información que cebo se ha utilizado, si sardinas, si boquerón, cualquier información que pueda ser de utilidad, ¿no? En el apartado de observaciones, pues, sugerimos que a lo mejor se pueda rellenar, pues, eh, si el ave tiene una anilla o tiene un marcaje, pues, a lo mejor anotar esa inscripción, el color del marcaje o, o bueno, pues, en qué momento ha sucedido, en qué momento ha sucedido esa captura accidental, ¿no? Aunque, bueno, eso también se puede incluir en, en la forma de captura. Lo que sí creemos que podría ser interesante es que esta información, toda esta información marcada en rojo sea de obligado de hecho, eh, nos gustaría de que a lo mejor antes de que todas las mareas que hagan los pescadores pues, se pregunten ¿han tenido caperos accidentales? sí, no. Si es sí, se habrá este desplegable y que sea todos los campos de obligado cumplimiento. Y si es no, pues ob obviamente no se va, no se va a cumplimentar, ¿no? Pero sí que creemos que, que bueno, no solamente el campo de especie, que creo que ahora es el uno de los campos obligatorios que hay, pero por ejemplo, número de ejemplares, estado o forma de captura no lo son. Entonces creemos que estaría muy bien pues, eso, que todos los campos lo fueran, porque al final es lo que más información nos va, nos va a dar. ¿no? Y bueno, pues aquí está, está este resumen de bueno, cómo se registra la información en el diario de Pesca Electrónico y de otros mecanismos. y, y bueno. Pues nada, que cualquier cosa nos podéis escribir a mares@seo.rg y que estaremos encantados de responderlas. Y nada más por mi parte, que muchísimas gracias a todos y que esperamos pues seguir en contacto.